Consiguiendo un millón, miras cómo yo entro en acción Al lado de mí está el flaco, mira a nosotros la coronamos A nosotros no nos bajan, pero mira como quiera Ven esos, a calles hablan, mira nos envidian Díganme que les están pagando porque cuando lo vaya a topar a ver si no se hace ya su funeral. Aquí andamos tranquilo, moviendo un poquito los kilos. Mira como quiera sigo, ya quiero ganar corona, no me quiero mortificar ya por la moneda. Por eso ya lo tengo que hacer bien, andar al cenar mío positivo, activo con la metanfeta Mira nosotros tenemos la receta El Mongen ya sabe la cocina hacer la fuma mira no ponemos atrás ta mira también saco un zig zag no ponemos a fumar a dejar esta música ya va a sonar eso que estamos viendo nosotros la quemamos sin coco, nos pegamos con la bandera, pero tú sabes que esa no será, aquí ando con ella y una botella, viendo las estrellas, haciendo yo una feria con este carnalón que es el molle. Si lo hacemos desde cero Mira, nosotros estamos muy primero Este juego de nosotros el tiro que te dejamos en un pozo la de sin susto Mira como quiera yo le agarro el gusto, no gusto Si lo disfruto Aquí en mi ghetto Sabes nunca falta Ni un piso peso Solo los recuerdos quedaron de esa vida que yo tengo Contigo ya no quiero volver Sabes que también yo quiero tener una vida como la que no pensaba que yo iba a ver Pero no quiero enamorarme otra vez Solo los errores cometí de esta vida que yo tengo Solo yo lo no no sé que no Pero no vuelvo a caer en tus mentiras Ya sabes que no quiero regresar Esta es mi vida Yo no voy a cambiar Esta es mi vida Así me va a tocar Así me va a tocar